Hola, mi nombre es Manuel Area Moreira y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna. Hoy vamos a abordar el concepto de enseñanza híbrida. Es uno de los términos que en estos momentos está más de moda, eh, al menos en el campo de la educación superior, pero también en otros ámbitos educativos. ¿Qué es la enseñanza híbrida? Bueno, la enseñanza híbrida también recibe otros nombres. Eh, enseñanza mixta, enseñanza mezclada, enseñanza semipresencial y procede del campo del nombre internacional conocido como el blended learning. Pero, ¿exactamente en qué consiste? Pues, como pueden comprobar en, en esta diapositiva, es, por decirlo en pocas palabras, una especie de mezcla o entremezcla entre lo que serían elementos de la enseñanza, conocida como presencial, es decir, la que se desarrolla en los ámbitos de un espacio físico, eh, entremezclando, como digo, con elementos de lo que podría ser la enseñanza a distancia online, desarrollada completamente en entornos de Internet. Es por eso ese concepto de híbrido, ¿no? de entremezclar presencialidad con eh, educación a distancia. Lo que ocurre, que claro, en este tipo de mezclas, digamos de modalidades educativas, eh, podemos hacer distintas combinaciones. Yo básicamente hablaría de que hay cuatro grandes modelos o tipologías de hacer esta combinación de lo presencial y lo en línea. ¿no? Estas cuatro son las que ahí pueden ustedes comprobar, que sería enseñanza presencial retransmitida con cámaras, lo que sería un segundo modelo de enseñanza presencial combinada con otras lecciones dadas totalmente a distancia, un tercer tipo sería una enseñanza presencial, pero que se apoya eh, con un entorno o aula virtual eh, asíncrona y un cuarto modelo que podría que empieza a ser conocido a nivel internacional como el Hyflex, una especie de enseñanza híbrida y flexible. Vamos a, a describir cada uno de estos modelos con mayor detalle. El primero de ellos les decía eh, que es hacer enseñanza presencial y simultáneamente, o de forma paralela, esa enseñanza presencial es retransmitida a través de cámaras, en streaming, y cualquier persona la puede seguir a, a distancia en, desde su casa o su hogar. Este modelo se puso en práctica en estos tiempos de, de, de COVID, ¿no? donde por motivos de seguridad sanitaria, mucho alumnado no podía ir a, a las clases, y eh, clases físicas, y en consecuencia, mitad del alumnado estaba con su profesor eh, en el aula presencial, y la otra mitad, aproximadamente, seguía esas clases. a distancia desde su casa eh, y demás. ¿no? Por eso aparece que es un modelo. donde se simultanea. digamos. o hay, digamos, sincronía en, eh, en la, enseñanza, ¿no? la enseñanza, es decir, eh, tanto el estudiante que está en la clase física como el estudiante que la sigue a través de una pantalla en su casa, pues tienen que eh, cumplimentar o estar atentos al horario síncrono en que ese profesor o profesora organiza actividades eh, formativas. ¿no? Bueno, Este es un modelo que, como digo, eh, no consiste más que en que el docente hace clase presencial en, en su clase habitual, solo que hay cámaras y estas retransmiten a distancia lo que allí ocurre. El segundo modelo, eh, por lo contrario, lo que hace es eh, mezclar lo que es clases totalmente presenciales, donde todo el alumnado puede asistir a la misma y estar con su profesor en el espacio físico, eh, o y, eh, se combina en otras situaciones, para otros temas, lecciones, unidades, eh, clases que imparte o desarrolla o situaciones de, de, de trabajo grupal que desarrolla y organiza el profesor, pero que se hacen totalmente online. Aquí no es retransmisión de lo presencial y seguimiento online, sino que, un tiempo, digamos, de, del curso se eh, ocurre a través de situaciones presenciales y otras partes y tiempos del curso o de la asignatura se desarrollan totalmente online. También aquí eh, se produce interacción síncrona, sea física o sea virtual, pero la sincronía temporal es eh, el elemento clave y sustantivo. Un tercer modelo es el eh, combinar lo que podría ser clases presenciales con lo que es el apoyo o la utilización de un entorno virtual, ¿eh? que se complementan digamos lo, la presencialidad con el trabajo virtual. Y aquí, claro, hay una interacción entre lo síncrono, que sería en situaciones presenciales, es decir, en tiempo real están profesores y estudiantes con lo que sería una modalidad asíncrona, donde el estudiante y el profesor interaccionan pero a través de un entorno virtual, como digo, no en tiempo real sino en tiempo diferido. Entonces el aula virtual eh, juega un papel, un papel de eh, proponerle a los estudiantes actividades, tareas de aprendizaje para ese eh, trabajo autónomo sin la presencia de directa del docente. ¿no? Este es un modelo que eh, también está ocurriendo y se está implementando en distintas universidades, ¿no? es decir, una entremezcla entre situaciones síncronas, que son de naturaleza presencial, con situaciones asíncronas, ap apoyadas a través de un aula virtual. Y el cuarto modelo que les digo, está todavía muy emergente, es eh, dar la oportunidad a los estudiantes a que elijan el canal a través del cual quieren eh, trabajar la asignatura, que puede ser presencial u online, eh, el tiempo, ¿no? el tiempo que, de, de, de seguimiento de esa asignatura, que puede ser sincronía, en tiempo real o en tiempo diferido asíncrono y evidentemente también darle la opcionalidad de elegir a lo mejor el proceso, la estrategia de trabajo más adecuada, trabajo individual, eh, por temas o trabajo grupal, por proyectos eh, colaborativos, etcétera. Es decir, aquí eh, lo, lo importante es el concepto de flexibilidad, es decir, es enseñanza híbrida pero con flexibilidad, donde el estudiante puede elegir, como digo, distintos eh, modos modos y canales de trabajar la asignatura. De ahí ese concepto de high flex, ¿no? que procede un poco del ámbito anglosajón, de la previsatura de híbrido y flexible, un modelo que, insisto, emergente, pero yo considero que tiene una potencialidad tremenda porque permite, como digo, eh, a, eh, que el estudiante pueda amoldarse y elegir en función de sus necesidades y posibilidades. Lo importante, a mi modo de ver, eh, es que la enseñanza híbrida no, sea, no, no se conciba como un mero sumatorio de eh, cosas que se hacen presencialmente y otras que se hacen eh, online, sino que todo fluya en un, en una, en un flujo digamos, eh, que unifique eh, lo que es la experiencia de aprendizaje de un estudiante en una asignatura o curso. Por eso, ahí ustedes pueden ver que eh, eh, podemos, eh, el profesor organiza como considere oportuno, digamos, esas situaciones de ciencia y aprendizaje que a lo mejor eh, comienza eh, con situaciones o actividades presenciales eh, a nivel de gran grupo, luego oferta la posibilidad de trabajar de modo autónomo, bien individualmente, en pequeño grupo, a través de un espacio virtual, luego a lo mejor sugiere que se recupere esa presencialidad en seminarios de trabajo en pequeño grupo, eh, hacer reuniones o videotutorías online, luego otras situaciones presenciales. Lo importante, como digo, es organizar todo un flujo, digamos, de situaciones de enseñanza y aprendizaje que combinen, que mezclen, por eso son híbridas, a veces, eh, situaciones presenciales, a veces situaciones síncronas online, a veces situaciones asíncronas en entornos virtuales y todo ello configura un proceso más o menos unificado y coordinado para que el alumno o la alumna adquieran el conocimiento y competencias adecuados. Otra decisión importante eh, además de establecer digamos, el proceso, el flujo digamos, de trabajo en una asignatura híbrida, es tomar la decisión por parte del docente, en el momento que tiene que planificarla, diseñarla, tomar la decisión de eh, el tiempo, en qué medida se va a virtualizar o digitalizar. Es decir, en una enseñanza híbrida, evidentemente, no es impartir todo el horario presencialmente y además añadir eh, horario de trabajo virtual, eso sería sobrecargar evidentemente tanto el trabajo del docente como de los estudiantes, sino que al ser híbrido tienen que compensarse, es decir, de la cantidad o de la totalidad del tiempo de una asignatura presencial, cuánto se detrae para ser trabajado de modo virtual, por eso yo les presento ahí una posibilidad digamos, de tres tipos de combinación, donde eh, haya mucha virtualización, es decir, trabajo autónomo de los estudiantes eh, y del profesor en entornos online, a lo mejor un, dos tercios de, del tiempo de la asignatura, por eso hablo de una virtualización alta, frente a un modelo digamos, de virtualización baja, donde representaría únicamente un tercio y los dos tercios sería de, presen, de mucha presencialidad. ¿No? Entonces esa es una decisión importante a la hora de tomar eh, y planificar cómo organizar eh, la distribución del tiempo entre lo presencial y lo virtual. Otra decisión importante planificadora de los docentes es plantearse eh, bajo qué metodología o bajo qué planteamiento didáctico vamos también a combinar lo que es actividades eh, presenciales y actividades online. Por eso yo les presento ahí, ahí tres posibles eh, formas o tres modelos didácticos que se están utilizando en la enseñanza híbrida. Uno de ellos es el conocido internacionalmente como el Flipped Classroom, enseñanza al revés o eh, inversa, donde más o menos, eh, en líneas generales, eh, las situaciones presenciales es para actividades de trabajo práctico entre estudiantes y profesores y lo que sería la adquisición de conceptos o de aprendizajes más teóricos sería a través de trabajo autónomo que los estudiantes desarrollan fuera de la clase eh, en entornos virtuales donde allí encuentran digamos, esa teoría empaquetada o o digitalizada en videolecciones, en PDFs o, o infografías, etc. Es decir, este modelo lo que dice es, la teoría se estudia fuera de tiempo de, de clase física y en la misma, en los espacios de aula tradicionales, eh, la interacción entre profesor y estudiantes a nivel presencial es para cumplimentar, desarrollar proyectos, tareas, eh, actividades prácticas. El otro modelo es eh, lo que se conoce como un modelo de enseñanza semipresencial o híbrido eh, organizado por temas o unidades de estudio, donde algunas de esas unidades, lecciones, temas que imparte el profesor lo hace presencialmente y trabaja a lo mejor las prácticas que pueda haber en torno a ese tema o unidad de trabajo y otros eh, son desarrollados totalmente online. ¿no? era equivalente a una de las modalidades de, que presenté antes. Y un tercer tipo de organización didáctica de las clases o de las asignaturas o de la materia híbrida semipresencial es eh, hacer un planteamiento o una metodología de aprendizaje por proyectos, por proyectos que tienen que cumplimentar los estudiantes, no por unidades de contenido o temas eh, como era el, el caso anterior. al ser una metodología de enseñanza por proyectos, evidentemente lo que es relevante es el proceso eh, que hay que seguir de cumplimentación de cada una de las tareas o actividades que implica ese proyecto. De tal modo que eh, el profesor tiene que organizar digamos, las situaciones híbridas, de tal modo que algunas partes del proyecto se desarrollan en, en, presencialmente, por ejemplo, por ejemplo, eh, cuando hay que dar directrices en qué consiste el proyecto, eh, el proyecto, el protocolo de actuación durante el proyecto, eso se hace presencialmente, lo que es el seguimiento de cada una de las acciones que van desarrollando los estudiantes, se hace eh, presencialmente, pero a lo mejor hay otras partes del proyecto, como es la generación o producción, de eh, productos o materiales o recursos que tiene que crear el estudiante, pues eso se hace eh, de forma autónoma a través de entornos online. Y entonces, en función de las necesidades, de la dinámica del proyecto, pues se organizan eh, esos tiempos, unas veces de, de forma presencial y otras veces de trabajo autónomo online. Bueno, yo lo que quisiera destacarles, es que independientemente del modelo organizativo, de la distribución del tiempo, etcétera, lo que sí es importantísimo es que cualquier docente eh, o profesora, eh, a la hora de diseñar, de planificar, de organizar situaciones de trabajo o de enseñanza híbrida, o semipresencial, o mezclada o combinada, como quieran denominar, eh, debe jugar o debe tener en cuenta esos cuatro elementos o dimensiones que ahí aparecen. Una de ellas es que antes de enseñar tiene que tener una buena planificación didáctica, un buen diseño Pedagógico de todo este entramado y combinación de situaciones presenciales e híbridas. ¿no? Es decir, es fundamental que haya un diseño pedagógico o diseño instruccional, como quieran llamarle, En distintas partes reciben nombres distintos. ¿no? Pero lo importante es tenerlo planificado. Y, y digo que es importante porque, claro, una de las eh, cuestiones que trae consigo la enseñanza híbrida es que hace más compleja. Eh, la enseñanza, porque eh, eh, supone combinar cosas que son distintas y para que sean coherentes entre sí, como digo, hace falta una buena planificación previa, un buen diseño pedagógico que anticipe y prevea cómo va a ser todo el proceso de trabajo. A la vez, claro, hacen falta espacios físicos, estamos hablando de combinación de lo físico y de lo virtual, por tanto, hay que pensar en una reutilización para funciones y tareas distintas de lo que son las aulas o salones de clase tradicionales. Es decir, ya no es sólo para explicar lecciones por parte del docente o para celebrar alguna actividad. Hace falta, a lo mejor, disponer de pequeños seminarios donde los trabajos eh, grupales o individuales de los estudiantes sean paralelos a lo que puede ser eh, el desarrollo de otras actividades que desarrollan otros estudiantes bajo eh, esta metodología. Por tanto, hacen falta a lo mejor eh, espacios físicos, como digo, simultáneos y paral paralelos. ¿no? Y a veces, pues eh, según las necesidades, Necesitamos espacios físicos amplios, grandes, para que quepa todo el grupo clase, de tal modo que el profesor pueda dar eh, explicaciones o recomendaciones generales, o pueda haber exposiciones de los productos hechos por los estudiantes a otros estudiantes, y por tanto necesitamos salones amplios, grandes, combinados, como digo, con seminarios de trabajo más pequeños. ¿no? Fundamental también, una tercera cuestión, es que tiene que existir un entorno virtual, tiene que existir un aula online que permita a los estudiantes ese trabajo autónomo a través de estos escenarios, como digo, eh, digitalizados. Si no hay un buen entorno virtual, evidentemente, ese trabajo autónomo que estoy insistiendo, pues no lo van a poder cumplimentar los estudiantes. Es decir, piensen que en una enseñanza híbrida va a haber tiempos donde el alumno tiene que aprender por sí mismo sin la presencia directa de su docente que lo vigile, tutorice o, y demás. Por tanto, para ese trabajo autónomo es necesario buenos entornos, aulas, la creación de buenos entornos y aulas virtuales. Y evidentemente un cuarto elemento es que eh, no podemos plantearnos una evaluación tradicional del conocimiento basada en exámenes que sea eh, finalista o sumativa, sino que lo coherente con estas metodologías más activas de aprendizaje activo, estas metodologías híbridas eh, donde combinan, combinan procesos de trabajo distintos, requieren para su coherencia modelos de evaluación también continuos y basados en la tutorización, seguimiento, feedback permanente por parte del docente. Yo eh, diría que, claro, la enseñanza híbrida no solo es un problema individual del de, de profesor o profesora, sino que es un reto importantísimo para cualquier institución educativa y en particular de la educación superior o de la enseñanza universitaria. Y yo lo sintetizaría en esos cuatro grandes retos o desafíos que nos trae digamos, la educación eh, o la enseñanza híbrida, ¿no? eh, que son, voy a, a resumirlos rapidísimamente, uno de ellos es que evidentemente eh, tenemos que cambiar el currículum y que deje de ser tan estereotipado y tan rígido, sino que, una de las tendencias actuales del, de, de este siglo XXI es precisamente la flexibilidad. ¿no? Las tecnologías nos aportan esta posibilidad de eh, ir más allá o de romper, digamos, la rigidez de los hor horarios y de los espacios. Por eso muchas veces se dice que la tecnología digital es disruptiva, disruptiva en estas coordenadas del tiempo y el espacio. Bueno, pues dicho esto, genéricamente, trasladarlo digamos, a la práctica, a, a la enseñanza universitaria, significará pues que tenemos que dar esa flexibilidad tanto con los horarios, digamos, académicos. Eh, la presencialidad total nos obliga a estar tal día, tal hora, en tal sitio. Pues bueno, flexibilicemos esto, ¿no? Eh, flexibilidad de los espacios como nombré antes, ¿no? de no tener un único espacio, sino distintos tipos de espacios, más grandes, más pequeños, flexibles, en función de las necesidades de las tareas o proyectos de trabajo que se desarrollan. Es necesario fundamental la flexibilidad curricular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en estos momentos, hasta la fecha, la mayor parte de las titulaciones, sean de grado, sean de posgrado son inflexibles en la modalidad que se ofertan, es decir, o son totalmente presenciales, es decir, todo el profesorado de todas las asignaturas está obligado a impartir presencialmente toda, eh, todas las materias de esa titulación, o es totalmente online, es decir, eh, hay que hacerlo a distancia. Bueno, pues flexibilicemos esto y hagamos modificas, eh, cambios, los cambios curriculares en las titulaciones para que cada asignatura, cada materia, en función de los planteamientos metodológicos, en función de las necesidades de enseñanza y aprendizaje de, de esas materias o asignaturas, pues se le dé la oportunidad al profesorado para organizar y desarrollar su enseñanza, como digo, combinando, mezclando lo que es presencialidad con... Eh, enseñanza virtual. Y, evidentemente, una cuarta dimensión de esa flexibilidad sería la didáctica. Es decir, no forzar, obligar y ofertar una única forma de aprendizaje a los estudiantes, sino que le demos la posibilidad de elegir entre uh, distintos itinerarios, es decir, y formas de enseñar y aprender. Hay estudiantes que están trabajando y les cuesta venir eh, y seguir eh, una asignatura totalmente presencial o trabajar en pequeño grupo con otros. Flexibilic flexibilicemos eso y, y, di y démosle, digamos, eh, estrategias y e itinerarios más o menos, como digo, flexibles donde el alumno en función de sus eh, características y necesidades puede elegir entre trabajos grupales, trabajos individuales, trabajos eh, de, a través de tareas eh, o trabajo por proyectos. Flexibilidad didáctica eh, también es necesario. ¿no? Bueno, un segundo reto o desafío sería que todo esto implica para los docentes y las instituciones un profundo cambio de paradigma, vamos a decir, de paradigma eh, pedagógico. Eh. Frente a este modelo que ha estado vigente durante siglos, de que la enseñanza universitaria se apoya en este paradigma, expositivo es donde el profesor, profesora, tiene el conocimiento y lo expone a los estudiantes para que estos aprendan receptivamente y luego lo reproduzcan en un examen o una prueba determinada, el cambio importante es pasar a, a modelos o enfoques didácticos basados en lo que se conoce como el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje por competencias, el aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo. Yo, evidentemente, no voy a explicar cada uno de, de esto, pero decir que la puesta en práctica de un modo coherente y con calidad implica, como digo, eh, un cambio paradigmático importante y de este modo la enseñanza híbrida será de calidad educativa. Eh, en tercer lugar, el tercer gran desafío es que eh, a cada profesor o profesora exige también un cambio de su profesionalidad docente. No sirve para la enseñanza híbrida enseñar Cómo eh, son los modelos o tal como hemos hecho en los modelos totalmente presenciales. Evidentemente vamos a mantener eh, muchos elementos en común, pero claro, la enseñanza híbrida, el trabajo online, exige nuevas funciones, nuevas tareas, en definitiva, nuevas competencias eh, docentes que están vinculadas con lo digital. ¿no? Yo Ahí pueden comprobar algunas de esas nuevas funciones, como es el ser capaz de diseñar, eh, entornos de aprendizaje en línea, de aulas virtuales coherentes con todo este planteamiento, elaborar o seleccionar material didáctico en formato vídeo, infografía, podcast, eh, PDF, eh, adecuado para ese trabajo autónomo de los estudiantes, saber y tener la competencia para hacer seguimiento, tutorización y evaluación continua. Evidentemente, funciones como trabajar en red con otros colegas, hay que coordinarse con el profesorado de la misma titulación o de al menos el mismo curso académico y, evidentemente, es muy importante también para ser competente, docente, digital, el ser capaz de autoformarse en línea y ir reciclándose a través de todos los recursos que hay en la red. Y acabo con el cuarto desafío que dije. Hace falta espacios eh, físicos para una enseñanza presencial en, en situaciones variadas, pero para el trabajo autónomo, para la enseñanza eh, mezclada, híbrida, hace falta también saber crear espacios online virtuales que tengan la calidad pedagógica que permitan a los estudiantes trabajar de modo autónomo, de modo autónomo, eh, sin la presencia directa de ese profesor. Y concluyo, y concluyo. A ver, eh, yo creo que un argumento poderosísimo para decir que la enseñanza híbrida debe generalizarse y expandirse en toda eh, la enseñanza universitaria es que nosotros ya, nosotros y nosotras, ya vivimos en una sociedad que es híbrida. Es decir, cada una de las personas, sobre todo los que somos universitarios, tanto estudiantes como docentes, eh, tenemos nuestra propia tecnología diaria, cotidiana que nos permite estar conectados con todo el ciberespacio. Y por tanto, eh, de algún modo, nuestro comportamiento, insisto, de la vida diaria es ya híbrido. Tenemos experiencias, situaciones eh, que desarrollamos presencialmente junto con otros, pero eh, paralelamente también desarrollamos una interacción y hacemos muchas cosas, consumir cultura, informarnos, comprar, eh, trabajar de modo online. Por tanto, si nuestra sociedad es híbrida eh, ya y cada vez va aumentando eh, esta característica, de algún modo las universidades, la enseñanza universitaria no puede dar a la espalda a esta realidad y de algún modo tiene que transformarse también en formas híbridas. Y cierro diciendo que creo, y al menos mi experiencia que llevo varios años trabajando en esta modalidad híbrida o semipresencial, es que eh, tiene muchas ventajas, evidentemente también inconvenientes, pero sobre todo muchas ventajas, ¿no? como puede ser dar esa flexibilidad de horario, como dije, a estudiantes para que puedan asistir eh, a clase o seguir eh, totalmente online, favorece, potencia, metodologías de este paradigma activo del aprendizaje, incrementa notablemente lo que es una competencia que, que es muy importante eh, actualmente como es la autorregulación y la autonomía de los estudiantes, evita o reduce al menos eh, el desplazamiento físico, tanto profesores y estudiantes eh, en sus automóviles, sus carros o en transportes públicos, evita que se saturen digamos, estos campus en ese desplazamiento, eh, exige un rediseño reformulación de los espacios físicos, au, aularios y seminarios de una facultad y también, de algún modo, está facilitando o permitiendo un incremento de lo que podríamos llamar una conciliación tanto de un estudiante y profesorado de tipo familiar o, o laboral. Y nada más, eh, simplemente decirles que todo esto en definitiva va a requerir que las instituciones universitarias o de cualquier otro nivel educativo que apuesten por la modalidad de enseñanza híbrida deben evidentemente crear las condiciones adecuadas para que todo esto de la enseñanza híbrida pueda llevarse a cabo eh, con éxito en cada una de las asignaturas y ahí evidentemente hacen falta pues, eh, nuevos estatutos o reconocimiento, normas laborales del profesorado que no implique que tenga que enseñar sea totalmente presencial sino pueda combinarlo con lo online, esas modificaciones en los currícula, en los planes de estudio que permitan el que legalmente se pueda hacer esta modalidad eh, híbrida, evidentemente hace falta formación o mayor cualificación del profesorado para poder asumir estas funciones digitales, digitales y lógicamente tiene que haber eh, infraestructura tecnológica de acceso a la, a la internet desde cualquier espacio de la universidad. Y muchas gracias y espero que todo esto pueda serles útil y más o menos clarificar todo este concepto de enseñanza híbrida que está en estos momentos eh, muy vigente. Muchas gracias.